Todas las personas reconocidas destacan en campos pues, de lo más eh, variado, que van desde las humanidades a las ciencias, pasando por el deporte o por el arte. Representan la diversidad de Navarra, por lo tanto la riqueza en sí misma. Y en ese sentido sois un espejo de nuestra sociedad, que también se caracteriza por su pluralidad, o mejor dicho, sois un espejo de lo mejor que podemos encontrar en el conjunto de la ciudadanía de Navarra. Como cualquier otro premio, este galardón sirve para señalar, para poner de manifiesto la excelencia de algunas personas que destacáis sobre el resto. Sois referentes para las nuevas generaciones que están todavía por hablar su futuro como ciudadanos y ciudadanas activas en nuestra sociedad. Así que os invito y lo digo con sinceridad, a que exhibáis este premio y que lo hagáis con orgullo, porque es un reconocimiento de que habéis hecho hasta donde habéis llegado y el esfuerzo que os ha costado. Gracias por aceptar este reconocimiento y por marcarnos el camino que debemos seguir a quienes ambicionamos un futuro mejor. Gobierno de Navarra. Nafarro Aco Goberno A.